Señores, el chivato más grande de los raperos saldrá la, de la cárcel ¿Quién en 72 horas. Hey, hey, hey, ¿quién es? Este es el rapero no. 69. Knight. te cachí, sí, Night, ya tú sabes, Lilito Lonaya y ve ese señor. ¿Por qué dice 69? esto? tenéis o...? no, no tenéis nadie le gusta seguro. <risa> Según el portal de omash.com mm -hmm. <risa> El rapero Takashi 69 se salvaría de una condena de 47 años de prisión al llegar a un acuerdo con las autoridades federales, lo cual le daría libertad condicional en 72 horas. El cantante urbano tenía cargo de tráfico de droga, intento de asesinato y atraco a mano armada, entre otros. Esta noticia fue publicada por el Molusco de Puerto Rico, en su cuenta de íntegra, señores. Este rapero eh, se hizo viral porque vino aquí al país sí, a, a dar mucho dinero. Yo, es muy famoso en Estados Unidos. Como siempre, pegado. nunca estoy cuando están dando cuarto. <risa> es muy, y, lamentable. Sí, muy lamentable. Sí, es muy lamentable. Si dirá creo que que cayó preso en el mejor momento de su el carrera, el mejor momento de su carrera que estaba pegadísimo, pero tú sabes que todos esos raperos tienen un arrastre. Un padrino. No, o, que era o, de ganga. o una banda que es que lo sube. Porque toda la banda tiene unos raperos en Nueva York, uh -huh. o sea, esas ramas tienen un rapero que lo apoyan, lo suben, y tú sabes cómo es que se busca el dinero en esas bandas. Y le dicen chivato Porque tiene mucho cargo uh -huh. Y va a salir en el weekend Como dicen ¿Y qué ustedes creen Que él será lo primero Que él hará cuando salga Yo eh, bueno, tengo entendido Que él va a gastar no una fortuna En seguridad En seguridad. Una fortuna Oye Pero Pero tengo entendido dato. Que él solo saldrá Por una semana Por el por el fin de semana No, no Que va, no, a, salir va, a, salir, que va a salir En el fin de semana Va a salir en fin de semana Pero él tenía 49 años no, ¿Cómo que sale? No, pero es un negocio Porque Ahora es nada, que él... Yo te apuesto a ti Yo te apuesto <risas> a ti Dile por qué va a salir ahora Yo Tiro a todo el mundo para tener el pimentero. Tiro ahí para adelante. Oye, todo el mundo, todo todo el que lo apoyaba, el negro, de, de gente que tú sabes en esa rama de delincuencia, no lo va a apoyar porque es un chivato. Y sí. los chivatos, y la, la, la, la, la gente de calle, la, gente de, la calle. gente de calle, no va a lograr nada con él. Ya firmó, que va a salir 72. En 72 horas están poniéndole precio a su cabeza. Y es cierto que se tiene que cortar el pelo y quitarse no, los tatuajes. Él va a tener que hacer muchas cosas. Y cambiarse el nombre. No, no, el nombre no. Porque yo sí sé que él no va a tener, no, va a tener, no, va a tener el mismo ahora, éxito que tiene. No, pero va a ganar lo cuarto, primero. Neto, Neto, ¿eh? va a ganar mucho cuarto. Sí, si sabe aprovecharlo sí, sí, sí. como anuel. El boom, el boom por el boom. Y él va a ganar mucho cuarto. Ahora, que el tipo va a tener una tasa de rechazo, tiene una tasa de rechazo fuerte fuerte fuerte porque ¿Es que es un habladorazo porque tú sabes que ah, habladorazo es. no pues sí es habladorazo Tirando, tirando Esos peces gordos ¿no? <risa> para adelante, y lo empujó vea <risa> fulano pero, pero hasta esta muchacha Osuna. él habló de Ozuna también sí si él habló de de Ozuna también si el habló de Cardi B no. y habló y de y Ozuna y y también le yo, no. o sea, yo sé hombre, un no le pusí la mano en parte lo mandan a callar ya ya ya ya mismo está bien con eso está bien ya para los americanos quitarte esa condena de 47 años. Muchacho. Eso fue un palo, un palo que di con eso. ¿Eh? No. <risa> <risa> Seguro. El abusador también fue <risa> el que le dio para allá. ¿Eh? No, eso. Bueno, <risa> digo que yo que reparta suerte. Él tiene que gastar mucho, sí, ahora en seguridad. Ahora, yo soy eh, y, y, y, y, y grabo. Grabo con Anuel. Miren, yo yo eh, O sea, porque grabo de nuevo con Anuel, porque los dos son del mismo clan. <risa> y que tiro, tiro a quien para. Hacer. Anuel no también tiró para adelante. No ¿Nos tú, ¿Nos Anuel tú. Anuel también tiró gente para adelante, no yo me no nomás. sabía. No, no, cosas donde no están de que, que Anuel, Chivato también. ¿no? Miren. Ya está, ta... oye, me tuve del editor y que no grabo los videos y lo sube a las redes, ya está aquí ya, yo dije eso. Ese fanático enfermo... de Anuel. De Anuel. Miren. A, a, a, a, para mí, me para mí, Anuel no, para mí no, como que no he tenido ese boom de llamarme la atención a mí como rapero, no. Ahora, si tú fueras, si tú fueras a Cistinae, ¿eh? viene como Anuel, cantando nada más para las mujeres, porque si canta pa, <risa> para los si tíos. Para para ¿eh? Anuel así fue. Ya le, le quitan su pan para él. Venga. <risa> usted salió de la pan para ahí, que usted no la tiene ya. <risa> usted va a cantar, cántele a los <risa> <risa> <risa> ni a los afroamericanos van a cantar. Yo <risa> soy Cistinae ¿eh? y busco una noviecita así como Karol G. <risa> Una bebida como Carol G y me vendo así fresita como está haciendo Lo no van a hartar entonces. Claro, con, porque la, que, con la misma temática. Porque es que, es que lo va a matar, es si que... va a un par para allá y esos morenos o sea, que, que cantaba 47. O sea, que cantaba así. Así eh, un videíta y no, un puentecito no, no, de Ahí viene el hombre, si ahí para que la gente vea, ¿eh? Nada de eso, de que video arriba de los carros, nada de eso. No, diga, que diga, que venga... más. Moreno Bailita que, no que sabe de eso. Que venga medidito. Y cosas así, vaya. Ganga, nada de eso. Ya, ya la caga que corrían con él, corrían por otro lado. <risa> no, porque, no, pero así, ¿quién quiere correr con él? Si es un habladorazo. No, pero es difícil, porque hasta tu familia, tú te tienes que mudar. No, ya tú brano. no puedes vivir en mi no No, iba, iba a salir seguro con protección al testigo. <risa> no, voy. Ah, porque él dijo que iba a poner una privada. No, ah, una, para, no, no, una no. 400. Para, yo, hombre. Seguridad. La seguridad busco, más cara. Yo busco a, a la Roca, <risa> a, a, sí. a Vin Dice, <risa> a Jason. A donde esté no, a Jason. Car. Yo busco ese grupo así de, de, de tigre duro, de, de seguridad. <risa> ¿Cómo se llama? De, el, el, transportador, el transportador, el transportador. Jason ya, está, está. Está. ¿Eh? Entonces busco de último a Nico, que no lo corta nadie, ni le <risa> parte un brazo nadie. Ese lo pongo adelante a Nico, porque a Nico no le dan los tiros. ¿Qué, Nico? ¿Cuál, Nico? El que siempre tenía no, colita. No, no, no, no. Ah, ok. Ah. El que siempre peleaba y okay. nunca le tiraban tiro, no le daban. Ya. ya. El, le, una trompada. No, ah, sin ser chino. Él bien, él bien se puede buscar los vengadores, ah, pero los lo vengadores, ve lo, lo los mercenarios. La los ah, eh, Steven Seagal eh, Ah, Steven Seagal Brulín no, porque Brulín está muerto <risa> Pero, Ah, John Norris también, que nada con el sombrero sí, puesto sí, Yo sí, nunca sí. había visto eso en sí. el agua Chua, con el sombrero Y, y da 10 vueltas de pantalla y, y el sombrero y sigue sí, y igualito sombrero igual y, para y, para y ustedes están obviando a uno muy importante ¿Cuál? A, ¿A Kenny vive. John Wick Ah, John Wick, ah, Canio, Canio. Eh. Tienen que enseñarme la foto porque sí. así yo no lo tengo. Eh, eh, matrix. de eh, Matrix. Ah, no es de matrix. El tipo el matrix es que le matan el perro en la película sí, parte Sí. Uno. sí. sí. Eh, ah, ahí está, búscate. Tú no has visto César el parabelo. tú no has visto el para Néstor. No, no, no, Tú no, no, visto no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, John Wick, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, a mí no, no, no, no, no, no, no, no, gusta? No, no yo no. Wiki, uno, él, cuando no. yo lo veo a él, no pero gusta. tú viste la. John único a mí todo, me gusta ¿no? mucho no. ay no no no. Ese ma mató como 500 hombres que... con un lápiz él ya vaya el tramoya dice que tú no llegas para allá Neto. no no en esa rama no de en esa rama ya yo... tú puedes ver que le pimenté la Ahí vez está. entonces <ríe> Estaba viendo en las redes Que cómo no vamos a ser los fanáticos Un hombre que ve películas Como yo, que somos fanáticas de él De ese actor Se va a salir Matrix y John Wick 4 El mismo día Si, tiene que buscar a John Wick de seguridad Ponga John Wick Y para la esposa le busco a la que hace el Que de aquí, que hace el papel de Cataleya So es al so, No, sí. no pues, buscame la otra, la dominicana la, la, la, me, me, Mendes, la que hizo con Bindice, la película Leti, Leti Leti, Leti Tiene eh. que traer Bindice Si sí. ya no tiene <risa> <él>, <risa>